ni te embarques. Ni de tu casa te alejes, así reza el dicho del martes 13. Uh -huh. Desde el comienzo del programa venimos jugando con esto de es real, no es real, sos escéptico o no. Vos, Clary, dijiste que no te genera nada, sos pues una por abajo escéptica. de la escalera, te digo. Ay, ¿sí ¿cómo qué? te animaste? Bueno, no importa. La Clary se animó y no le generó nada. nada. Le que el, claro, el día largo y es largo, dice acá producción. Bueno, Martes 13, ¿cuál es el origen o por qué se conmemora o se lo vincula a la mala suerte? No tiene un significado concreto o cierto de origen, pero sí varias situaciones a las cuales se la asocia. Sí. Por ejemplo, Martes para los romanos es el dios de la guerra, entonces se lo vincula, por eso está enraizado con el día Martes. Según la Cábala Judía, también los espíritus malignos eran 13. Después, si lo queremos llevar vinculado al cristianismo hacia el lado del cristianismo, tenemos la caída de Constantinopla, que fue un día 13. 13. Mm. Los apóstoles en la última cena más Jesucristo Eran 13 personas o sea, es decir, Jesús y los doce apóstoles. Sí. Y se considera la persona 13 a Judas, que fue el apóstol que traicionó ah, a Jesús. Ah, era el que sobraba en esa reunión. Exactamente. Si nos vamos a la Biblia, el libro del Apocalipsis, el capítulo 13 es el capítulo que habla sobre el anticristo. Ah. Es decir, está enraizado desde el cristianismo, la tradición judía o incluso la mitología griega. Ya el 13 y el día martes está vinculado desde origen por distintos motivos. A la mala suerte o un, a una connotación mala, claro. negativa. Por eso se asocia o se cree que el martes 13 es de mala suerte. Uh -huh. Vos me vas a decir, ¿por qué en algunos países como Reino Unido, Estados Unidos, incluso Rusia, se dice viernes 13? El Friday. El Friday. Bueno, exactamente. Está asociado, ¿por qué? Porque es el día en que murió Jesús. Jesús fue crucificado mm. dentro del marco de la Semana Santa sí, sí. y muere un viernes, Viernes Santo. Entonces se asocia el viernes como un día negativo vinculándolo a la muerte de Cristo. Por Ajá. eso, si es viernes y si cae 13... Por todo lo mencionado anteriormente se asocia al día de mala suerte. Bien. Hemos visto películas y demás vinculadas sí, a ese día. Claro. Por eso en Estados Unidos está más ligado al viernes 13 y en el resto de los países asociamos el martes 13, pero sí el 13 como un símbolo de mala suerte. Uh -huh. Al extremo, por ejemplo, que hay gente que tiene fobia al número 13, existe la fobia al número 13. Hay muchas compañías aéreas que directamente no tienen la fila número 13 ni el asiento 13, ni el asiento 13, uh -huh. porque hay gente que no quiere sentarse en ese asiento. De hecho, hay aerolíneas que aseguran, según un estudio, que el 62% de las ventas recaen para un vuelo en un martes 13. O sea, ¡Ah! Mirá el extremo al que llega claro. la gente, exactamente. Si lo llevamos a todos los polos extremos, hay gente que no quiere vivir en un departamento que sea número 13, en sí. un piso 13 y uh -huh. demás. Todo está asociado a este número. Por ejemplo, hay distintas situaciones o detalles que recién también mencionábamos que están vinculados a la mala suerte. ¿Por qué crees que no se pasa por debajo de una escalera? No sé por el simple hecho de no pasar, no sé. No sé porque yo te pasé <risa> Técnicamente no se pasa por debajo de una escalera, ya sea una escalera a dos aguas, como es la que veíamos sí. recién, o la escalera que se apoya sobre una pared. Claro. Lo que genera el espacio es un triángulo. Ese mm. triángulo representa la Santísima Trinidad, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Técnicamente, al atravesarlo, ese triángulo es una falta de respeto, es una herejía. Entonces se dice Yo igual que es... no quería faltar respeto Sin a duda, vos no, porque no conocías no, el, el porqué, claro. el origen de esta situación, de esta tradición. Pero se dice que por eso es mala suerte, porque es como transgredir a la Trinidad que representa ese triángulo que queda entre las dos aguas de la escalera. O la sal, que también se dice que no hay sí. que tirar la sal o que es mala suerte si se cae la sal. Porque antiguamente en Egipto se pagaba con, ¿con qué? Con granos de sal. Claro. Que también de ahí deriva, que lo podemos linkear con un lunes del origen de las palabras, el salario. El salario, el salario claro. deriva de ahí. Cuando se caía alguna de estas bolsas de sal, que eran mercadería muy preciada. Estabas perdiendo plata. Exactamente. Y se, incluso se llegaba a ejecutar a la persona que se le caía la bolsa de sal, porque era un material sumamente preciado. De ahí se dice que si se te cae la sal, es mala suerte. Pero podés revertirlo. Tenés que agarrar revertirlo. esa sal y tirarla por encima del Sobre el de hombro izquierdo. Pero izquierdo es... Ah, izquierdo ah, okay. con la mano derecha. Hecha tres veces. Tienes algunos tips exactamente. Justamente me diste el pie Como por ejemplo Muchos asocian llevar un triángulo Ay, Si conseguís de cuatro hojas Que es lo que trae la buena suerte Una herradura que trae la buena suerte ¿Un qué? Una herradura de caballo Un, un trébol Un trébol de un cuatro trébol. hojas ah. Si lográs encontrar Que es muy difícil Porque generalmente son de tres Encontrar un trébol de cuatro hojas Eso también está linkeado a la suerte Que lo puedes <risa> llevar en tu bolsillo En tu billetera Una pulsera roja contra la envidia También oh. dicen que eso ayuda a evitar tenés? Tengo mi pulserita Ay, roja tiene. de los siete nudos Tengo acá la pulserita Soy un muy envidia. No, no creo serlo. Pero por las dudas tenemos todos esos tipos de elementos. Y hay otros elementos como también los cascabeles. Dicen ah, que están no. asociados el sonido a la buena suerte. Entonces hay muchas personas que deciden llevar o oh, la pata de conejo, que eso lo vamos a dejar de lado porque vincula animales, muerta animales, sí, no, así no, que no. eso no. Pero hay muchas formas de evitar la mala suerte. Queda en cada uno creer o no. Ese es el origen y algunos de los elementos del por qué, ¿viste? Como también no te cases ni te embarques, cualquier situación que sea de futuro, que perdure en el tiempo, que sea una decisión importante, como un viaje o un casamiento, dicen que hay que dejarlo de lado justamente porque trae aparejado mala suerte claro. y no va a tener un buen resultado, no. un resultado... Positivo esta situación. Queda en cada uno de ustedes, creer o no, poner en práctica estas situaciones vinculadas al martes 13. Clarice, ya demostraste que sí, no, escéptica. No, soy supersticiosa, para nada. Así que, producción, acérqueme un paraguas. Oh, también, abrir el paraguas. El estudio, que no hay que abrir el paraguas bajo, bajo techo. Bajo techo, exactamente, porque también trae mala suerte. Hay muchos. Si te pones a desglosar, hay muchas situaciones vinculadas poneme a mala Poneme a prueba, poneme a prueba. No, claro. y Clary, no, no, no, yo prefiero que no. Vamos a hacerlo de <risas> la sal enseguida, que ahí en la cocina hay un salero. <risas> claro, sin, sin querer eso me va a caer la sal. Claro, no, no pasarlo en la mano, porque dicen que es pelea. Ah, es verdad. De mano en mano. De mano en mano, yo no eso sí con eso. Eso sí si te digo, no, déjamelo en la mesa, porque no me quiero pelear. Van ustedes creer, gente, no sé. Está bien, te respeto. A pero, pero no estoy de acuerdo con. Yo no sé si creo, pero mira, hay fantasma, hay de todo <risa> en el estudio, estoy <risa>